Mientras uno no dispara una frase ni una palabra La otra dispara 12 palabras de un solo tiro Y espera a ver si responde paciente. El tranquilo viendo el par de tics celeste Ella se está preguntando ¿Por qué se está demorando y se está desmoralizando? Pega la barrita verde que indica que sigue en línea No entiende qué está pasando Un cigarro está encendiendo No salen las letras verdes que indican que está escribiendo Y paso un minuto y otro minuto y otro más ¿Por qué me ha dejado el visto? Al que se ha olvidado que existo Del cigarro que encendió tan solo quedó una colilla humeando en el cenicero se fue como un te quiero. mientras su orgullo le habla y dice no le escribas más, otra voz le dice que el amor no va con el orgullo, él toma un smoking en rollo, un cogollo para hallar la paz, ella ya no escribirá o al menos eso es lo que intuyo. él cambió su estado y puso desconectado, la cannabis lo hizo sonreír, comer y dormir, pero mientras él dormía ella cambió el estado suyo, poniendo una frase que decía lista para salir, sin embargo no salió, sigue sola en su habitación, creo que escribió su solo porque quería llamar su atención, hoy por hoy está de moda el no mostrar interés, el que se se enamora, pierde, dicen y tú qué crees. Sin embargo, no salió, sigue sola en su habitación. Creo que escribió solo porque quería llamar su atención. Hoy por hoy está de moda el no mostrar interés. El que se enamora, pierde, dicen y tú qué crees. Amanece los roles, se invierten todo al revés Él responde su mensaje y ella no se los ve Aunque por dentro tiene ganas, no los va a contestar Porque el que no contesta gana y ella quiere ganar A la tarde le respondo, ¿no? Tal vez me llama, él piensa, la voy a llamar ¿O no? Mejor mañana Pasa otro, otro día y se va la semana Murió la flor, murió el amor, salió por la ventana Sarcasmo, orgullo, ironía, juegos de ego, luego no queda ni ceniza donde hubo fuego. A veces la pasión y el corazón nos ponen ciego o tontos demasiado pronto no es por cobardía. Si nadie quiere dar amores por la garantía, ¿cómo saber si tú me das lo mismo que te entrego? Hasta luego nos vemos, si nos vemos algún día. Tal vez pensemos diferente o hablemos de nuevo. Sarcasmo, orgullo, ironía, juegos de ego, luego no queda ni ceniza donde hubo fuego. A veces la pasión y el corazón nos ponen ciego o tontos demasiado pronto no es por